Saludamos a todos y cada uno de ustedes que puedan estar viendo este video. Nosotros queríamos saber qué podíamos hacer para participar en lo que muchos llaman fiestas patrias, pero teníamos algunas dudas. Le pedimos ayuda a nuestra profesora y escribimos un texto Saludo. Alusivo a la fecha porque veíamos que para el Mapuche es raro hablar de fiestas patrias, pero sí de lindas tradiciones campesinas y hay tantas cosas para nosotros como niños, sobre todo en esta tierra sureña tan bella. Les comentamos que este es un saludo que hemos preparado en nuestras clases para estas fechas especiales de septiembre, donde mucho se habla de libertad y de celebrar. Sin embargo, por el COVID no lo podemos hacer normalmente, ni en lugares públicos. Don Pablo Neruda, nuestro poeta chileno, dijo Todo está en la palabra, una idea entera se cambia, porque una palabra se trasladó de sitio. Por eso, por favor, muy atentos a nuestro ensayo. Vamos a la historia. Ante la llegada de los españoles, había un pueblo en este territorio que fue invadido. Este pueblo ansiaba libertad y aún la ansía, por cierto. Pero también entendemos que en esta mezcla de culturas donde fueron creciendo niños y formándose la sociedad mestiza, que no se sentía parte del reino español pero tampoco parte de la cultura indígena, ansiaba libertad. Les recordamos que esto es historia, no solo porque ocurrió en el pasado, sino porque fue y es una realidad presente, hasta en los textos de historia. Pero decíamos que había motivo de celebrar, hablemos de eso. Pues bien, esta naciente sociedad mestiza logró instalar un proceso separatista e independiente de España poco a poco, con grandes luchas gestadas como primeros aires un 18 de septiembre de 1912. 1810, tras reunirse con varios representantes de su cultura. Por eso es importante que recordemos que cuando queremos lograr cosas grandes, debemos unirnos y conversar. También debemos escuchar a los demás. Un libro sagrado dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Por otro lado, la cultura indígena, ojo, que es indígena no originaria porque permanece y aún está en el territorio, la que aún cuando no sabía de cartografía, ni leer o escribir, sabía de la vida del trabajo duro y sacrificio. Sabía defender también sus ideales y metas. Ellos también tenían metas y también hicieron cabildos para conversar y organizarse el 18 de septiembre no hicieron precisamente un cabildo porque los que vivían aquí desde antaño acostumbraban reunirse jugaban con sus hijos, se organizaban para el trabajo, la defensa pero también había mucho diálogo entre familias el niño oía y respetaba a sus padres el padre era el líder de, la, de, de su familia y él escuchaba a los abuelos la palabra era muy valorada en ellos en los pueblos indígenas ya había palabras y, y se conversaba en nuestro territorio, pero al producirse esta mezcla de europeos con nativos, el idioma, la palabra en el territorio cambió. El poeta Neruda lo dice muy artísticamente. Escribió, qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores. Todos se lo tragaban con religiones, pirámides que traían en sus grandes bolsas. Las palabras luminosas se quedaron ahí resplandecientes. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pero si los pueblos indígenas también tenían palabras, no se las llevaron. ¿Por qué dicen que perdimos? ¿Qué perdimos? Claro, tenían, tienen y muy lindas también, por cierto. Pero luego de aprender a escribir, también a organizarse como ellos, usaron todo lo que ya sabían para luchar por sus ideales. Pero ¿no que estábamos celebrando? Estoy un poco confundido. ¿Celebramos o no celebramos? Tenemos patria o territorio. Me entra algo de duda. Claro. Las sociedades nacientes, por la invasión amaron también esta tierra Hola, la hace tu hermanito pequeño o tu puñito, el hijo de la vecina o nuestros compañeros más pequeñitos. Sí, así es Hasta en el colegio nos enseñan a todos a amar y respetar nuestra tierra No nos preguntan si somos mapuches o mestizos Así es, entonces, los que seguían naciendo aquí Mestizos, veían este territorio como de ellos y fueron armando necesariamente una cultura, desorganizada según esa preparación que de Europa habían adquirido y sentían que era el legado a sus padres, que habían llegado a sacar y la llamaban patria, entendida como el lugar donde nacían. Los pueblos indígenas, por cosmovisión, valoraban profundamente a esta tierra. Le ofrecía sus primicias, la trabajaba y la defendía, porque de ella obtenía el alimento, la vivienda, recreación y le llamaba Gualmapu, territorio ancestral patrimonial mapuche que se ha habitado históricamente en el sur, en el sur de América. Entonces, queda claro que tenemos dos culturas que existen en este territorio y luchaban por libertad. Claro, pero no olvidemos el motivo de estas fiestas. Se centra justamente en la idea de los prosperidad y valores. Tenemos una geografía única, sellada entre mar y cordillera, desierto nortino e hielo austral, junto con nuestra espléndida flora y fauna que nos entrega este largo y hermoso país para unos, territorio para otros. Todos amamos esta hermosa tierra y queremos que siga hermosa, pero por sobre todo debemos amar a nuestra gente. Hay razones para seguir buscando más libertad. cada claro, para toda nuestra gente. Pero también hay motivos para unirnos sin importar nuestro origen, cuidar la tierra, sus frutos y recursos, pero por sobre todo, para cuidar a todos los que estamos aquí, habitamos y hacemos de esta tierra un lugar más amigable, más digno, con más futuro. Como niños de esta zona, seamos mestizos o mapuche, nos comprometemos en avanzar y dedicar nuestro mejor esfuerzo. Para hacer que... Todos nuestros hermanos logren una vida más plena. Donde el respeto, la razón, la naturaleza y el bien común sea la lumbrera del camino. Este mes de septiembre y hoy en este lugar se nos viene no solo a la mente, también al corazón. Una idea que podamos disfrutar sin perder nuestros ideales aunque existan diferencias. Y pedir al Creador del cielo y de la tierra que mantenga fértil y sano este hermoso lugar. Y por sobre todo a los seres que aquí vivimos. ¡Viva!